En primer lugar, eh, destacar, digamos, la, la voluntad de diálogo que fue expresada eh, en numerosas oportunidades que creo que, que compartimos con las, con las entidades gremiales. Eh, en este sentido, ustedes recordarán que, que sostuvimos que no, no queríamos llegar a estas distancias con, con medidas de fuerza eh, programadas eh, de manera tal que, que, en el, que en este marco, digamos, en el cual eh, no tenemos eh, un escenario de, de medidas eh, de fuerza eh, previstas por parte de los, de los gremios, eh, iniciamos una, una ronda de, de conversaciones. Eh, en esa ronda de conversaciones, en primer lugar, escuchamos la la postura que, que trajeron eh, los gremios eh, un poco las, las cuestiones que, que motivaron el, el rechazo de la que ellos entienden que motivaron el, el rechazo de la oferta de la salarial eh, esas esas cuestiones eh, se integran con un, con un plexo de de, de temas que, ...que empezamos a abordar... Eh, ...y en ese marco... ...en ese marco de temas a abordar... Eh, ...y luego... Eh, ...se va a explayar ...sobre cada uno de ellos... ...la, la, la Ministra de Educación... ...pactamos eh, dos encuentros... ...uno que se va a producir... ...el día viernes por la mañana... ...y otro que se va a producir... Eh, ...el día lunes... ...también por la mañana... Eh, relacionados eh, ambos encuentros con temas eh, o con cuestiones que, que fueron objeto de debate en estos días. Lógicamente, también el gremio planteó el tema salarial, eh, plantearon una, una cuestión referida a, a, a la composición del, del salario, a lo que fue la oferta del gobierno. Allí, digamos. Eh, hasta el, hasta lo que tenemos eh, vigente, las posiciones son, son conocidas, las hemos explicado eh, durante prácticamente el rechazo de la, de la oferta salarial eh, hasta el día de hoy, pero de todos modos nos parece, nos parece importante eh, tomar esta, esta mecánica de, de empezar con, eh, con algunos de los temas que, que fueron objeto o que compusieron el rechazo de la, de la oferta, oferta salarial y empezar a discutirlos a partir de, del día viernes.